Ser un ciudadano responsable implica ser consciente de cuál es la situación en la que nos encontramos como sociedad. En los últimos años, la pérdida de valores y la búsqueda desmedida del máximo beneficio por parte de las empresas y de los países ha desembocado en una profunda crisis, ya no sólo a nivel económico, sino también a nivel ético y a nivel medioambiental. Hemos de ser conscientes de que cada uno de nuestros actos tiene una repercusión directa sobre lo que está sucediendo y que en realidad nuestra sociedad no es más que el resultado de la suma de cada una de las acciones individuales que cada uno de nosotros llevamos a cabo. Así que debemos tener muy presente la gran capacidad que tenemos para influir en nuestra realidad. Por ejemplo, cada vez que compramos un producto en una determinada empresa estamos apoyando el modelo económico que hay detrás de esta empresa y estamos dando un voto para que esta empresa continúe con su actividad. Por tanto, debemos de ser muy conscientes de lo que compramos y dónde lo compramos porque la repercusión puede ser muy diferente. Pensemos que si consumimos productos de empresas que respeten el medio ambiente, que traten bien a sus trabajadores y a sus proveedores, que no especulen, que no evadan impuestos y que respeten los derechos humanos, de esta manera estamos contribuyendo con nuestro grano de arena para que esta sociedad sea cada día un poquito mejor. Desde Regenera y desde la Economía del Bien Común hemos creado una página web con la que queremos ayudar a que todos seamos cada día un poco más responsables en los diferentes ámbitos que nos puedan afectar, como alimentación, vivienda, salud, energía, ropa, banca y muchos otros. Así que te invitamos a que entres en nuestra página web y a que seas partícipe del cambio que queremos ver en esta sociedad.